Corregir el color en Cámara RAW es una tarea bastante sencilla y súper profesional. Lo primero que tienes que hacer es abrir el panel de capas, luego te vas a dirigir al menú de filtro y vamos a buscar la opción que dice convertir para filtros inteligentes. A lo mejor te salga un mensaje, vas a dar clic en OK y en el panel de capas así se va a crear ese icono dentro de la miniatura de ese panel. Ahora el siguiente paso es trabajar de manera directa en el menú de Cámara eh, RAW. <coughs> una vez que estamos acá dentro, Vamos a dar clic en la parte inferior para comparar entre el antes y el después. Aunque tienes aquí un montón de herramientas para poder trabajar la imagen de la derecha, vamos nosotros a centrarnos de manera directa arriba en el histograma. ¿Qué es el histograma? Es la información de color que contiene esta imagen. Y aquí están todos los, eh, todas las zonas rojas, verdes, azules, cianes, magentas y amarillas. ¿Cómo logramos una verdadera corrección de color? Llevando todos los colores hacia la mitad y los picos que están altos dejándolos a la mitad del histograma. Voy a repetirlo de nuevo porque esto es muy importante y de hecho también esto te sirve para corregir color en video, en cualquier software de video. Eh, la información de color que tenemos, tenemos que arrastrarla hacia la mitad y los picos que están altos también debemos dejarlos más o menos hacia la mitad. ¿Cómo vamos a trabajar en cámara RAW? Que también te sirve muy bien para Lightroom. Si yo me voy a esta parte y eh, voy a dar esto, clic y arrastro hacia el centro. Solamente estoy trabajando en los rojos. ¿Si ¿sí ves? Solamente estoy trabajando en los rojos. Aquí puedo seleccionar los azules. Clic y arrastro hacia la mitad. Ahora voy a seleccionar los verdes. Clic y arrastro hacia la mitad. Voy a hacer un zoom hacia atrás para ver el trabajo que estamos realizando y aquí podemos ver el antes y el después. Voy a trabajarlo ya de manera directa para que podamos ver los cambios sin ningún problema. Estos picos altos lo vas a arrastrar, clic y arrastrar hacia la derecha. Voy a exagerar un poquitito ahí para que veas. Le hemos dado más color al cabello. Ha ganado más color los ojos que estás viendo acá. Y sobre todo la chompa, que es lo que me gusta de esta imagen, está mucho más clara. Otra cosa muy importante que tienes que saber del histograma es que si toda la información de color está hacia la derecha, queda muy iluminado. Voy a poner control Z. Y si está totalmente hacia la izquierda, en cambio se va a hacer muy oscuro. Este es otro concepto que debemos también conocer. Que vamos a hacer? Clic y arrastro. Mira, desde el canal azul, que está aquí. Lo voy a arrastrar un poquitito hacia la derecha. Igual, mira, no estoy, viendo, no estoy viendo la fotografía. Estoy viendo de manera directa el histograma. Ahora voy a hacer esto. Voy a arrastrar esta zona que ves aquí. Es la zona iluminada, esta zona gris. Clic y arrastro hacia la derecha un poco más para que podamos ver y ahí podemos ver exactamente cómo va tu trabajo me gusta muchísimo porque se puede ver ya eh, la textura de la chompa lo que no podemos verlo acá el cabello de la señorita también acá también está bastante interesante sino que está un poco rojito sí, está el cabello está muy rojo está eh, no está bien así que vamos a seleccionar el canal rojo y voy a arrastrar esto hacia la izquierda, apenitas, un apenitas nada más. Y voy a tratar de, de hacer lo que te dije hace un rato. Llevarme los colores hacia el centro y bajar estos, estos picos que están muy altos. Lo vamos a dejar ahí porque este trabajo nos quedó bastante bien. ¿Qué es lo que tienes también en este panel? Esta opción que dice textura, claridad. Aquí nosotros podemos aclarar un poco más la piel de la señorita. Por ejemplo, podemos darle esa piel de porcelana que necesitas. Aquí lo que yo te invito es de manera directa a probar, ¿no? Simplemente clic y arrastrar. Este remate final depende mucho de la fotografía que vayas a hacer, pero yo te recomiendo que lo hagas con mucha tranquilidad. En nuestro caso, mira, vamos a, a quitarle textura. Está muy forzada, la verdad. Aquí ya tenemos que trabajar con valores bastante pequeños. ¿Cuáles son los valores que yo te aconsejo trabajar? No más allá de 10, ¿ok? Puede ser un poquitito más o oh, esto está muy fuerte, ¿sí? Tiene que ser un retoque digital bastante bueno que se vea la textura sobre todo del rostro o de lo que quieras aclarar la imagen. no Y aquí también bueno, queremos oscurecerlo un poco, pues ya depende mucho de lo que necesites. sí Nosotros lo vamos a dejar por ahí. Como te digo, no valores muy altos. Depende mucho de la fotografía que vayas a tomar. Esta fotografía está... Eh, capturada con una cámara profesional y la parte que está acá abajo es para darle color todo lo que es eh, brillo y saturación o intensidad si queremos darle un poco de intensidad igual no te recomiendo valores más allá de 15 o de 20 si fuese para imprenta pero si lo quieres exagerar un poco más puedes subir un poco a partir de 30 o a partir de 40 nosotros para que se vea muy bien la corrección siempre vamos a utilizar valores pequeños no más allá de 10 lo no más allá de 15 depende de la fotografía. ¿Cuál es la idea? Y con esto vamos a terminar el video. Es que no se note el retoque digital. Y mucho, mucho depende cómo trabajes el histograma aquí dentro de Cámara RAW. Hemos dado clic en OK y ahora fijemos lo que tenemos en el panel de capas. Tenemos esta opción del de filtro inteligente. Aquí yo tranquilamente puedo comparar ocultando el ojito entre el antes y el después. La verdad nos ha quedado súper bien.